Entonces me faltan unos cuantos más Así que puede llamarme, escribirme a ese número Al 849-356-0101 Póngase en contacto, envíenme sus datos Para que le envíen su envío gratis Sin pagar nada a través de Salcedo Cargo Express En cualquier parte del país En cualquier parte del país Salcedo Cargo Express Repetimos al 849 356 0101 envíenme sus datos para que se puedan en contacto con ustedes y ustedes le, a ustedes le puedan enviar su caja o su tanque ahora a través de Cedo Cargo Express gratis, ya lo saben, escríbenme ahí. Bueno, vamos a la actualidad, vamos a la actualidad eh, amigas eh, y amigos televidentes, eh vamos a la actualidad. Los diputados han decidido aprobar una ley a través de la cual se establece la obligatoriedad de la inoculación. Cuando hablamos de inoculación, hablamos de vacunas, es decir, diputados aprueban una ley que obliga a los dominicanos a vacunarse. Tendremos que vacunarnos por la fuerza, a como de lugar, amigas y amigos. Esto fue aprobado este miércoles en primera lectura con modificaciones. Este proyecto que establece, repetimos, la inoculación obligatoria, es decir, que tenemos que vacunarnos de forma obligatoria, todos los ciudadanos, para evitar enfermedades que puedan erradicar, que puedan ser erradicadas con la inoculación. La aprobación de este proyecto coincide con la posible llegada esta tarde de las vacunas contra el COVID. Recuerden que llegaron 2 millones de vacunas eh, el día de hoy, llegaron 2 millones de vacunas, el día de hoy. Se parte de la premisa de que la salud colectiva es lo primero, es lo fundamental, es lo principal, y todos tenemos que vacunarnos partiendo de esa premisa. Ahora bien, debe ser obligatorio que la gente se vacune ¿Pueden imponerle a usted una vacuna si usted así no lo desea? ¿Y cuál será el mecanismo a implementar para determinar, para buscar a aquellas personas que no se han vacunado? ¿Cuál será el mecanismo, la forma, qué se va a hacer, cómo lo van a hacer? pero sobre todo la presión que se pretende ejercer para que la gente se vacune. ¿Ustedes están de acuerdo que la vacuna contra el COVID haya que ponérsela de forma obligatoria? Porque ya es una ley que lo obliga, dice obligatorio vacunarse. Hay que vacunarse de forma obligatoria. Obligatoria. ¿Ustedes están de acuerdo con, con que la vacuna sea obligatoria? ¿Que todos tengamos que vacunarnos? La salud está por encima de todo. ¿O no, no nos estarían imponiendo cosas? Se decía que lo que la ley nos mandaba no, no se tenía que cumplir, pero ya hay una ley que lo exige, que tenemos que vacunarnos, que tenemos que hacerlo lo que habría que ver ahora es cuál será el mecanismo para identificar a aquellas personas que no se han vacunado llegaron hoy 2 millones más de vacunas aparte de las que ya habían llegado al país exactamente han llegado casi cuatro millones cuatro millones de vacunas amigas y amigos, 4 millones, y ahora los diputados han determinado que la vacunación tiene que ser obligatoria. Bueno, vamos a ver cómo viene eso, cuál será el proceso